Bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructuras Isostáticas. En el capítulo vamos a estudiar el equilibrio y esfuerzos en cables, un elemento utilizado en muchas soluciones de la ingeniería, como puentes atirantados o colgantes, arriostramientos de antenas o tendidos eléctricos. La característica fundamental de los cables es que son flexibles, es decir, que su resistencia a flexión es pequeña y generalmente puede despreciarse. Sin embargo, soportan grandes esfuerzos de tracción, es decir, en el sentido longitudinal. El comportamiento de los cables es no lineal, y el caso general donde se modifican las fuerzas aplicadas excede el contenido de esta materia. Sin embargo, para una posición de equilibrio dada podemos aplicar los principios de la estática. Los cables se pueden clasificar de acuerdo al tipo de, ca de carga. Cables sometidos a fuerzas concentradas, cables que soportan cargas distribuidas supongamos que un cable fijado en sus extremos en los puntos A y B y que soporta cargas verticales concentradas vamos a suponer que la magnitud de las fuerzas concentradas es tal que podemos despreciar el peso propio del cable supongamos también que las distancias entre las cargas y los apoyos incluyendo la diferencia de altura entre los apoyos son conocidas al trazar el diagrama de cuerpo libre de todo el cable Reemplazamos la acción de los apoyos por sus reacciones horizontales y verticales. Esto nos da cuatro incógnitas, ya que a priori no sabemos la inclinación de la resultante en los puntos A y B. Pero el equilibrio en el plano nos provee solo de tres ecuaciones, por lo que el problema queda indeterminado. Físicamente esto se traduce en que hay infinitas posiciones de equilibrio, por lo que será necesario un dato adicional para que el problema quede bien determinado. Por ejemplo, el ángulo de uno de sus tramos, o la altura en algún punto intermedio de Aprovechando este dato, podemos plantear el equilibrio de la porción AD, y tomar momento en el punto D, lo que nos provee de la ecuación adicional que hacía falta. Con esto, podemos determinar las reacciones. Del equilibrio horizontal, se verifica que la componente horizontal del esfuerzo en el cable es igual en toda su longitud ya que todas las fuerzas aplicadas son verticales. Esto indica que la fuerza es máximo cuando el coseno de la inclinación del cable es mínimo, es decir, mientras más grande sea la inclinación del cable. Claramente esto sucede en un tramo contiguo a uno de los apolos Si planteamos el equilibrio de un punto intermedio J que tendrá un punto anterior I y un punto posterior K, vemos que si bien el esfuerzo horizontal permanece constante, el esfuerzo vertical tiene un cambio igual a la fuerza aplicada en ese punto. El esfuerzo total del cable, entonces, en cualquier tramo, se puede calcular mediante el teorema de Pitágoras. Finalmente, la distancia vertical entre el apoyo A y cualquier punto puede determinarse fácilmente, tomando momento en ese punto de la siguiente manera. De esta forma podemos determinar la forma que adopta el cable, y los esfuerzos en cada uno de sus tramos, cuando el cable está sometido a cargas concentradas. Esto es todo por ahora. En el próximo video vamos a estudiar cables que están sometidos a cargas distribuidas.